¿Qué es esto de que eh, Ricky practica la brujería? Es lo que yo entendí en las últimas notas que dio Porque él cuenta que eh, hay algo más allá de todo Y que supuestamente si yo me alejo de él me pasan cosas O me, para, me pasarían cosas Incluso llegó a decir Todos los problemas de salud que te pasaron Fue por enfrentarte a mí o estar lejos de mí pero Taki, ¿de verdad sí, coincidieron tus problemas de salud con épocas en que estuviste distanciada de él? No, problemas de salud no, quizás un poco problemas emocionales por la pelea o esas cosas, las discusiones, obviamente como toda separación eh, tiene sus antibajos. Sí. Y en uno de los programas él dijo Que él no nunca entendió Por qué estaba conmigo Por qué estuvo conmigo sí. eh, Por qué tuvo una relación conmigo También lo asoció a la hechicería No lo dijo con tus palabras Pero dijo que algo del más allá Lo obligaba a estar conmigo ¿Vos alguna vez viste Elementos ex, extraños que, que tengan que ver con, con la magia O digamos, algo de eso no, Cuando estuviste no. con él lo... No, lo, lo único que él me contó una vez fue, en aquel entonces, cuando todo empezaba en su carrera, me contó sobre que él era amigo de, de una gitana, una cosa así, que la ¿Sí? gitana le dijo que él iba a bien, que sí. iba a tener éxito. Nada más que esto. Eh, después, de lo demás, eh, que él me haya llevado a curar, a, por ejemplo, cuando yo tenía fiebre, que me haya llevado a una señora a curarme la fiebre, nada más que esto. Eh, eso es lo único que yo que yo he visto sobre eso, pero... ¿Y qué pasa Bien, con estas chicas no. eh, que serían hijas eh, de, de Ricky, que son hermanas? Eh, ¿Él estaba al tanto de la situación, más allá de ese mensaje que vos descubrís en sus redes sociales? ¿Pensás que no se sí, hace sí. cargo, que no da la cara, que no quiere prestarse para realizarse un ADN? Lo ignoró totalmente. Me dijo que hay muchas personas que se aparecen así, que están buscando fama, prensa, plata, dinero. Pues bueno, todas esas cosas. Cuando aparecieron los mensajes, yo manejaba sus redes y, y fue ahí que los encontré. Pero de estas dos hijas eh, supuestas, ¿qué dijo Taki? ¿Qué dijo Ricky? Que no, que no tenía nada que sí, ver. Que nada que ver. Y que él, que él siempre había sido fiel a su esposa, que solamente tenía tres hijos varones. Mismo discurso. Eh, que jamás había tenido una aventura. Bueno, a ver, sí. estamos hablando del mismo cuento que él vende cuando se refiere a Guadalupe. Sí. Yo hablé con Guadalupe personalmente sí, sí, sí. y Guadalupe me había también manifestado esa situación de un encuentro que se iba a dar con Ricky a solas y que nunca se dio. Vos que lo conocés a Ricky, realmente él en su interior sí. sabe que Guadalupe podría ser su hija y estas dos hermanas que aparecieron ahora también. ¿Pero qué lo frena a Ricky para enfrentar la realidad? En un momento él estaba de acuerdo conmigo en hacerte el ADN, pero de un, de, de un momento a otro me dijo que no porque sus abogados no le permitían hacer el ADN y le habían pedido a la justicia tiempo que estaba en todo su derecho de alargar la alargar las cosas para evitar el ADN. ¿Y por y qué? Solo cuando la justicia le, lo obligue, él se lo haría. Eh, yo creo ¿Por que qué quiere ganar abogados, tiempo, que, Taki? Yo creo que los abogados están buscando que, se, que la gente se olvide, que ya no incita con el tema, sí. y poder salir desapercibido, al sí. igual que estas dos chicas sí, acá, nuevas que aquí. aparecieron que justamente acá Ventura dice ¿para qué ganar tiempo? ¿Para enajenar bienes? Dijiste, Ventura... Claro, deslindarse de los eh, bienes colectivos y que involucra sí. a un testamento familiar y hereditario, ¿no? De la manera, eliminando y poniendo en nombre terceros o poniendo en nombre so sociedades, eso... Yo, yo creo que sí. Bueno, nosotros, incluso en la casa que nosotros convivíamos, eh, él lo puso a nombre su hijo, obviamente está bien, pero sí sé que que obviamente se están cubriendo, ¿no? Todas sus cosas. Taki, ¿cuánto, ah, sí. ¿cuánto tiempo hace que estás con Ricky? 15 años. 15, 15 chicos, sabe todo, ¿eh? ¿Y cuánto tiene años. muchos bienes eh, Ricky Maravilla eh, tiene, ha ganado mucho dinero a lo largo de toda su carrera? Eh, yo creo que sí. El, el tema es que a mí nunca me nunca me contaron esas cosas, siempre lo manejaron con sus hijos incluso los shows todos enviaba toda la familia, mis hijos no. No pues, me quiero sí. desviar del tema, pues ¿no? Pero vos, que... vos tenés derechos, digo, para reclamar una relación de 15 años, lo puedo decir a la doctora Rañazá, que me imagino estará encantada de representarte, ¿no? Sí, sí pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Es que tengo, no sé, tengo un dolor en el pecho. No, pero... Increíble. No, yo, yo no quiero bienes. ¿No querés qué? Mi padre, no, no quiero bien, mi, mi padre no, no me ha reconocido a mí, me dejó de lado. Solo quiero que, ah. si es posible que se junte con su hija, yo ah. quiero verlo con su hija. Ah, te toca en tu es, historia es, es personal especial. esto, entonces. Te ah. toca en tu propia historia. Claro. Sí, sí, sí. Eh, yo, lo, yo lo único que pido es transparencia y ojalá que él entre en razón. Eh, a partir de lo de Guadalupe, me, él me vio como... como una especie de enemiga. Y, y la verdad que sí, me dolió mucho porque yo lo único que quería era que su papá se junte con su hija. Eh, es lógico que yo. Mi única intención fue esa. Sí. Ninguna otra. De, de quedarme con nada, o sea. Claro, ¿vos que sabés, a veces Taki? le que, corresponde? Taki, yo me preguntaba, digo, ¿qué está pasando que Taki está contando esto, no? Que es una ¿no? intimidad muy grande sí. de Ricky Maravilla. Fueron compañeros, pareja durante 15 años. Eh, cuando Diego te te sugiere que vos podrías tener algún tipo de beneficio este, por haber compartido la vida 15 años con él, decís que a vos no te interesa. Y entonces ahí digo, ¿y entonces de dónde? De acá le viene. De que ella fue una hija no reconocida. Claro. Y sabe el dolor que causa. Y escúchame, eh, ¿qué, ¿qué le dijiste a Ricky para que reconozca a Guadalupe Oliva? ¿Le contaste tu propio dolor? Sí, él lo sabe, lo sabe muy bien, hemos hablado muchas veces, sí. pero me duele, me duele, me duele porque a veces cuando yo le contaba a mis cosas, en sí. el momento de la discusión, él se defendía con eso, mm. eh, me decía... ¿Vos que podés saber de la vida? ese abona y ese se mm. No, no, claro. Es Eso es tremendo, eh, es utilizar información sensible para pegar debajo del cinturón. Bueno, ¿no? eso, eso es gravísimo. Hablando acá. Eso es maltrato psicológico. Maltrato. Eso es digamos, maltrato violencia, Exactamente. Violencia. Sí, bueno, sí, sí, acá sí. me llevo una información de, de Salta, ahora me están escribiendo, y me dicen qué valiente sí. que es esta mujer, por vos lo están diciendo. Sos muy valiente porque todos sabemos ciertos momentos de Ricky que tienen que ver con otra faceta, una faceta más complicada del artista, una faceta más delicada, una faceta donde la gente que habla de él y cuenta sus verdades, después no la pasa bien. ¿Tenés miedo que te pase algo? Sí, me han dicho, los abogados me han dicho, que vos jamás vas a entrar a los medios porque estás siendo en contra de una persona que es muy querida. Yo también lo quiero mucho. La verdad que sí me duele, me duele. Porque no quiero no, no quiero destruirlo, no quiero sumar. Solamente quiero que vaya por el mejor camino. Está bien. Aquí, pero mi corazón. Más allá del dolor que vos tenés, digamos, por tu historia personal y por eso quizá empatizaste tanto con Guadalupe, por suerte, ¿no? Eh, ¿Puede ser que también tengas miedo? Sí. Puede ser, sí. Un poco, a veces sí. Sí, sí, a veces me, me pasa de pensar cosas, pero... No, yo soy muy creyente, yo tengo yo creyente y, y, y sí. creo que las cosas son por algo. está aquí Y, y sí. no te quiero dar esta noticia, pero quiero tu respuesta. ¿Es verdad que vos perdiste un embarazo de Ricky de una forma un poco complicada? Sí, sí, es verdad. ¿Y eso qué tiene que ver con un Ricky que quizás se comportó de una forma violenta con vos? Eh, no. No, no, no se perdió por, qué se perdió. Y quizás no lo, mere, no lo merecía. ¿Cómo que no lo merecías? Ay, perdón. Es, es que, sí, pero, Quizás no lo merecía. Pero ¿Por otro no? Lado, ¿Por qué decís eso? ¿Está aquí? ¿Cómo no lo vas a merecer? Porque, no se entiende. Porque yo no podría haber hecho un buen trabajo, ya que no tengo el ejemplo familiar. Pero eso, ¿quién, te lo hizo, ¿Quién te lo hizo creer eso? ¿Está aquí? La vida, la vida, ¿Mm? la vida misma, porque yo tengo una hija en un sentido muy complicado y y bueno fue muy difícil.